Entonces, como les comentaba, el día de hoy vamos a ver eh, una presentación en este webinar de lo que es B1 Usability Package o B1 App. ¿De acuerdo? Vamos a pasar con esta primera presentación y luego vamos a ver una demostración práctica del producto. Primero que todo, la visión del producto es entregar la mayor experiencia de usuarios por medio de la automatización y personalización de Business One. Como les había comentado Diego previamente, eh, esta solución justamente existe para poder eh, facilitar mucho eh, la vida o calidad de vida a, a tanto de los usuarios eh, finales de Business One como los usuarios de sistemas. El resumen del producto es que justamente es una solución premiada y diseñada eh, para personalizar y automatizar SAP Business One sin mayor esfuerzo. ¿no? Mucho pasa, por ejemplo, en implementaciones de Business One que se requiere hacer un campo obligatorio, tener ciertas validaciones eh, u otros, que es parte del proceso de implementación, el cual eh, se utilizan queries, se tiene que utilizar base de datos, otras cosas para poder realizar esto. Con B1 Usability Package, para que puedan entender un poco mejor de qué se trata esto, es que es una caja de herramientas que te va a permitir a ti de manera fácil y rápida poder hacer ese tipo de configuraciones sin tener mayor conocimiento de desarrollo o, o digamos, eh, de base de datos a nivel avanzado. ¿no? Con este, justamente, este producto vamos a poder hacer campos obligatorios, vamos a poder mover eh, o modificar la interfaz de usuario de SAP para poder volverlo más amigable a los usuarios. ¿Cuál es el objetivo de esto, justamente? Es poder hacer que los usuarios se sientan más eh, acostumbrados, más cómodos eh, al sistema, justamente para minorizar temas de errores que nos podrían impactar justamente en... Eh, mayores tiempos de correcciones Lo cual es directamente costos para los clientes Este por ejemplo Es como se ve SAP Business One eh, De manera nativa El que todos conocemos Y así es como se podría ver con V1 Usability Package Donde podemos notar por ejemplo que hay campos con diferentes colores Tengo botones adicionales A la derecha que podría eh, Programar para hacer diferentes tipos de tareas Ya sea con macros, llamar un reporte Abrir un... Eh, Saldos de, de, de, este, de este cliente, por ejemplo Vemos en la parte superior, al costado de su código También, por ejemplo, una, la bandera de qué país en, eh, es este cliente Por ejemplo, entre otros no eh, Como les comento, esta caja de herramientas es bastante amplia Así que nosotros podríamos hacer las modificaciones A cualquier pantalla de SAP eh, De la manera que nosotros querramos no Aquí, eh, la visión que tenemos que nosotros es que Digamos, no hay un techo no Acá es, depende netamente de tanto cómo conocen el giro de negocio y la creatividad que tenga uno para poder justamente eh, crear estas nuevas herramientas para poder hacer el soporte y apoyo justamente a los usuarios finales. Nos enfocamos en customizar y brindarle lógica al negocio y lo que buscamos es que la diversidad de la herramienta nos permite entrar en los problemas más complejos y de una manera muy simple. Es cuestión, por ejemplo, yo si quisiera hacer un campo obligatorio, solamente en vez de estar entrando un SQL, un HANA, hacer códigos para hacer unas validaciones yo podría hacer un clic derecho y hacer campo obligatorio. ¿no? Nos permite hacer todas esas configuraciones de manera muy simple. Lo que buscamos es hacer que tu sistema RP trabaje con, en perfecta armonía con tu negocio, lo cual es la clave para poder llegar a una mayor rentabilidad. ¿no? Eh, la idea es que tengamos, eh, ya sea con la transformación digital y tener un RP, con v 1 poder modificar y tapar esos pequeños huecos donde, por ejemplo, pueden haber eh, temas de errores, eh, procesos que son manuales que se podrían automatizar, entre otros, no para poder manejar un canal de flujo de información mucho más armonioso. Actualmente, esta herramienta ya cuenta con eh, más de eh, 10.100 clientes a nivel mundial, instalado en más de 118 países y con ya 200, eh, más de 213.000 usuarios. Sobre los eh, paquetes de funcionalidades que podemos obtener con B1 App tenemos por ejemplo, la creación, eh, crear una nueva, una nueva navegación en Business One podemos hacer un rediseño de las pantallas de manera personalizada eh, garantizar la calidad de la información que recibimos validaciones avanzadas eh, por ejemplo, eh, ustedes que ya conocen Business One eh, puede ser que conozcan las validaciones como búsquedas formateadas que más un campo se modifica otro, acá podemos hacer validaciones de n tipos por ejemplo, cuando además abrimos una pantalla, cuando eh, damos clic en un botón, eh, cuando se cambia cierto valor e información u otros. Tenemos también automatización de estrellas, ya que la herramienta nos permite también utilizar macros. Por ejemplo, podríamos modificar o crear un botón o un, un acceso de menú de clic derecho para, por ejemplo, eh, habilitar una macro que me cree una orden de venta, una cotización en base a un cliente eh, respectivo. Por ejemplo, en el Datos Maestros de, de clientes, yo puedo entrar a un cliente específico y tener múltiples botones para crear eh, facturas, entregas, eh, cotizaciones, orden de venta u otros, ¿no? Lo cual me llama una macro que me abra la ventana respectiva y me pone toda la información del cliente de manera automática. Justamente lo que buscamos con esta herramienta es que las personas que ya cuentan con Vistas One eh, o, bueno, nuevos prospectos. Puedan ver cómo podríamos automatizar la herramienta para poder mejorar las funcionalidades y el canal de información en la empresa. Por otra parte, también contamos con tableros de información o dashboards, donde vamos a poder visualizar KPIs, eh, gráficos de barras, gráficos de pie chart, un mapa mundial, entre N tipo de gráficos. ¿De acuerdo? De hecho, eh, en V1 Usability Package ya tiene eh, sus propios KPIs Para otros tipos de soluciones add-ons que nosotros comercializamos Como producción avanzada y un WMS, Tenemos KPIs diseñados con V1 App específicamente para esos también Y tenemos muchas más funcionalidades Entonces lo que queremos eh, comunicar aquí es qué pasa cuando necesitas una eh, mayor funcionalidad en SAP Business One. Usualmente se necesita eh, alguien de desarrollo, se necesita definir alcances, programación, pruebas, entrenamiento, entre otros. Justamente con B1 Usability Package, nosotros podemos customizar eh, SAP Business One sin necesidad de ser un desarrollador. Por ejemplo, nos ha pasado con múltiples clientes que tienen pensado hacer un desarrollo que no es, digamos... Eh, no involucraría eh, una vertical o un desarrollo, digamos, que cambie toda la lógica de SAP, digamos, puede ser algo simple, que con b 1 app ha podido cubrir sus necesidades de manera muy rápida. Entonces, ¿qué podemos hacer en cinco minutos con B1UP? app o qué se puede hacer? El diseño de, de ventanas, por ejemplo, vamos a tener eh, múltiples herramientas de diseño por ejemplo, podemos mover campos, ocultar campos, dar colores a campos que representen cierta información. Por ejemplo, yo lo que siempre recomiendo a los clientes es que le brindemos digamos colores a los campos con determinada información, ya sea con una lógica u otra. Podemos hacer que los campos de color naranja, por ejemplo, sean campos obligatorios. Si es un campo que está pintado de rojo, por ejemplo, el saldo de clientes es porque... Puede seguir una regla de que cuando esté negativo o no tiene crédito se pinte rojo, cuando está positivo vaya verde, dependiendo. Eh, los que ya conocen SAP Business One saben que, por ejemplo, hay muchos campos que tienen una flecha dorada para poder abrir su maestro, ¿no? También podríamos agregar esa flecha dorada a múltiples campos de Business One, ya que es una herramienta que ayuda muchísimo en la navegación justamente de esto. Y fijar valores válidos. Por ejemplo, si crea un nuevo artículo, si crea un nuevo cliente, un nuevo eh, proveedor, por ejemplo, puedo fijar valores válidos en ciertos campos o podría crear hasta eh, templates o plantillas de cómo crear un nuevo artículo, cómo crear un nuevo cliente, eh, para que en vez de estar llenando todos los datos uno a uno o estar duplicando de otro y ver, de cambiar alguna cierta información, podría eh, avanzar de una plantilla ya hecha y solamente llenarlo en es, eh, lo particular de este artículo, ¿no? Eh, inclusive podríamos en, en los maestros de tanto eh, socios de negocio o artículos eh, que tienen múltiples pestañas como general, de pagos, eh, eh, comentarios u otros, podríamos crear nuevas pestañas adhiriendo algún un reporte, eh, campos adicionales, de particulares del giro de negocio u otros. ¿no? Y por otra parte, tenemos opciones de fácil acceso como por ejemplo la creación de botones, que es algo que eh, me parece una de las mejores funcionalidades de v 1 app ya que a la hora de crear un botón nosotros vamos a poder eh, darle un macro, una lógica eh, o un cierto tipo de ejecución para que me realice una tarea de este mismo. Por ejemplo, podríamos abrir aplicaciones fuera de SAP One. Eh, Si ven justamente en pantalla a la derecha justo hay un botón que dice Search Amazon, que es justamente para buscar este artículo y lo que va a hacer es va a abrirme Google Chrome va a ir a la página de Amazon y me va a buscar con la el campo de descripción de artículo, ese artículo en Amazon, por ejemplo. Eso se podría hacer. Podríamos también eh, obtener reportes de Crystal Reports o SQL eh, adheridos a algún botón. Podemos hacer macros para que me abra alguna otra ventana eh, con ya información predeterminada del, del cliente. Eh, podríamos abrir tableros para ver reportes eh, filtrados por este cliente, por ejemplo. O abrir tablas de usuario, ¿no? A su vez, aparte de los botones, también tenemos un menú de clic derecho. Por ejemplo, si ustedes en SAP Business One le dan clic derecho a, un, a cualquiera de las ventanas, ya sea el maestro de artículos, órdenes de venta u otros, van a tener múltiples opciones en ese menú de clic derecho. Nosotros también podríamos agregar más funcionalidades como los botones o alguna o funcionalidad eh, basada en algún macro o algún reporte u otro a este menú de clic derecho. Y también contamos con una búsqueda de SAP Business One tipo Google, ¿no? tenemos un busca, una caja de buscador para poder buscar eh, ya sea clientes, facturas, eh, órdenes de compra, entre otros. Por otra parte, tenemos un, eh, una sección de automatizaciones, donde, por ejemplo, eh, vamos, a, eh, hacer la creación de, vamos a poder hacer creación de macros, como ya lo había explicado previamente, eh, para ya sea abrir otras, otras ventanas con información de del maestro donde me encuentro o el documento donde me encuentro, para justamente automatizar esto. Por ejemplo, imaginemos que estamos haciendo una orden de venta y para esta orden de venta yo necesito crear eh, ya sea una orden de fabricación o puedo crear una solicitud de traslado al almacén de venta. ¿no? Entonces con un botón podríamos hacer que automáticamente se abra el documento respectivo que necesito crear, coincide que se llene toda la información en base al orden de venta y se dé clic a crear de manera automática, cosa que con un botón ya se crea un segundo documento. Podemos fijar valores estándar, también que ya lo, ya lo había mencionado, de por ejemplo entrar a cualquier de formulario o ventana de Business One y tener allá algunos valores predeterminados. Eh, y tenemos también, como también expliqué previamente, un sistema de plantillas para llenar documentos, ¿no? donde yo puedo tener, eh, imaginemos, en mi maestro de artículos yo tengo cinco grupos de artículos diferentes y tengo una plantilla para cada grupo de artículo, cosa que si quiero llenar uno nuevo de respectivo grupo, automáticamente voy a tener la información predeterminada para ese tipo de grupo de artículo. ¿no? Lo que justamente nosotros buscamos con estas automatizaciones y esta caja de herramientas es hacer que el sistema trabaje por nosotros. Por otra parte, también contamos con herramientas de importación y e exportación de datos eh, al sistema. Y también contamos con eh, un actualizador de, eh, de maestros. Por ejemplo, siempre pasa que se quiere actualizar algún campo de manera masiva de un maestro, ya sea maestro de artículos, maestro de socios negocios, entre otros. En vez de estar entrando a otro aplicativo externo, preparar un Excel, y, entre otros, podemos simplemente abrir esta opción, eh, indicar cuál es el campo que se quiere eh, cambiar, indicar el, el rango de registros que se quieren actualizar, y con esto lo podríamos hacer de manera bastante sencilla. Y por otra parte, podemos configurar también alertas y validaciones, no mensajes visuales y coloridos a través de SQL, eh, creación de nuevas reglas de negocio y campos obligatorios. ¿no? Eh, un ejemplo muy claro que les pasa a los clientes es que, por ejemplo, imaginen que están eh, creando un nuevo cliente, eh, llenan su información, le dan clic a crear y les sale un mensaje rojo abajo, que puede ser les falta... Eh, llenar cierto campo de información porque lo han hecho obligatorio a través de, de base de datos, ¿no? Después lo llenas, le das clic de nuevo y te sale otro campo que falta llenar. Y lo llenas, eh, lo, eh, lo quieres crear y después sale otro campo más. ¿Qué es lo que podemos hacer con esto? Nosotros manejamos eh, múltiples, eh, podemos dejar múltiples campos obligatorios en, el, en, la, en, la, en la pantalla. Que cuando nosotros queramos crearlo, en vez de que te salga esa línea roja abajo, podríamos crear un mensaje de tipo pop-up, que te indique todos los campos que tienes que cambiar, o cuáles son todos los campos que te faltan, ¿no? para que no estés haciendo ensayo y error y probando uno a uno lo cual impacta en, en temas de tiempo y eso directamente es costos para, para la empresa ¿de acuerdo? y listo, el mensaje de esto es que justamente eh, B1App lo que va, les va a poder permitir es eh, tener esta caja de herramientas para poder moldear modificar y automatizar SAP Business One de la manera que ustedes quieran. ¿no? A través de búsquedas fáciles, mantener documentos en pantalla luego de crear, bandera visual del socio negocio, enfocar predeterminadamente el nombre en vez del código de documentos, crear tus propios botones de ayuda y 40 opciones más. Perfecto. Como les había mencionado también previamente, tenemos un gestor de data maestra para poder hacer actualización de datos. Por ejemplo, les había mencionado el ejemplo de socio negocio. Eso también podría ser en base de documentos, actividades, empleados de ventas y más. Y por último tenemos acá un ejemplo de tableros de vivo 1 app. Esto sí me gustaría mostrarles eh, en vivo. Así que vamos a pasar ahora de la presentación a Business One. Perfecto. Entonces, este es el SAP Business One que ustedes conocen, y así se vería, por ejemplo, con B1App. Ahí estoy habilitando los tableros. Hay un segundo que está cargando. Y listo. Esto es un ejemplo de los dashboards y tableros que podemos obtener con B1App. Aquí, por ejemplo, lo tengo eh, dividido justamente en diferentes pestañas. En este caso estoy en una de producción, donde puedo ver todas mis órdenes de producción que están en progreso. Eh, puedo ver mis órdenes de producción que están cerradas. Eh, mi producción en base a rangos, las que están planeadas, los que están cerrados, Tengo funciones comunes como especie de atajos para poder abrir cierto tipo de documento en Business One. Y mi lista de partidas abiertas, eh, las cuales son mis, eh, mis órdenes de producción que están en estado abierto actualmente. ¿no? Entonces así podemos llenar diferentes tipos de dashboards, tableros para cada tipo de perfil en la empresa. ¿no? Por ejemplo, si quiero ver oportunidades para lo que son eh, los vendedores, por ejemplo, podríamos eh, darle clic aquí y podríamos abrir este tablero con información de eh, los empleados de ventas, eh, qué industria han vendido, cuáles son las oportunidades que se han ganado, perdido, abiertas. Eh, tengo un reloj mundial acá para poder justamente hacer tracking de los clientes que sean extranjeros. Eh, el estado de las oportunidades en el pipeline, por ejemplo, entre otros, ¿no? Y así podemos eh, tener N tipo de eh, información en tableros. Como comenté previamente también, eh, si cuentan con alguna de nuestras soluciones, por ejemplo, B BWMS o Producción Avanzada BEAS, también tenemos eh, tableros de V1App diseñados justamente para estos, ¿no? Para poder medir, por ejemplo, eh, mi tiempo promedio de, de picking por operador eh, mi tiempo promedio de producción entre otros tipos de indicadores que nos servirían a, a bastante a gerencia en toma de decisiones ¿no? otro punto muy importante que tenemos en esta pantalla es que tenemos el buscador tipo Google acá donde yo podría buscar clientes o facturas, deudores o clientes específicos, por ejemplo microchips y ahí busco el cliente con su código entre otros, ¿no? Es un buscador tipo Google que tenemos justamente eh, aquí en V1App. Por otra parte, este es el, men el menú principal de Business One que ustedes conocen y yo le he agregado a esto algunas aplicaciones adicionales, ¿sí? Esto lo he logrado con V1App, donde, por ejemplo, en este menú adicional, yo podría abrir aquí donde dice My IT, abriría una, una página de Internet Explorer en este caso donde tengo eh, el acceso justamente a la página web de Volume. Eso en el caso de Internet Explorer. También podría abrir Google y aquí se abriría justamente en Google Chrome. Por otra parte, tenemos también eh, eh, una conexión a nuestro portal de soporte para que puedan tener ayudas, entre otros, ¿no? Entonces... Eh, podemos agregar al menú principal diferentes módulos, eh, ya sea vinculados al, a ciertos macros, a ciertos eh, reportes u otros, justamente con B1App. Vamos a entrar en detalle, a, por ejemplo, a uno de nuestros maestros. Por ejemplo, vayamos al el maestro de inventarios, donde vamos al maestro de artículos. Aquí, por ejemplo, tengo eh, un artículo que es una impresora. Tengo algunos eh, campos eh, color pintados. Lo que quería mostrarles directamente aquí es lo siguiente. Por ejemplo, acá tenemos el botón de Search Amazon, que cuando yo le doy clic, lo que va a hacer es me va a abrir una página de Amazon buscando justamente en base a la descripción del artículo, que era el JB Office Print. ¿Sí? Esto se hace de manera bastante sencilla con una, eh, con una macro, donde simplemente le indicamos el nombre de la página web. Eh, un porcentaje que es el símbolo de búsqueda y le indicamos el campo de descripción acá, que justamente lo lee automáticamente. Otro ejemplo que tenemos, va, para esto vamos a ir al maestro de socios de negocio, que por ejemplo aquí en este caso yo le cambié socio de negocio a accounts, para que puedan ver que cómo se puede ir cambiando también eh, los nombres de la, de, la, de la interfaz de SAP. Donde aquí, por ejemplo, voy a ir a un cliente, en este caso, mi cliente Maxitech. Tengo aquí justamente campos de color amarillo, campos de color rojo. Mis campos de color amarillo es porque es un eh, campo obligatorio. Por ejemplo, si yo le borrara aquí el teléfono y lo actualizo, me sale un mensaje del sistema. Los, siguientes, los campos siguientes son obligatorios. Teléfono 1. Entonces, por ejemplo... Eh, si recuerdan bien, les di un ejemplo de si tuviéramos múltiples campos obligatorios y no hemos llenado ninguno de estos, aquí estarían concatenados todos los campos que me faltarían. En vez de tener mensaje por error tras mensaje por error, error eh, cada vez que lleno uno de estos. ¿no? Entonces aquí vamos a regresarlo rápidamente, actualizar, listo. Ahora, lo más vistoso que podemos ver acá a la derecha, justamente son toda la gama de botones que tenemos justamente para esta pantalla de socios de negocio. Por ejemplo, puedo exportar un XML, del reporte de, de este socio de negocio. Eh, podemos ver últimos precios, que lo que hace es abrirme la ventana de últimos precios ya filtrado por el cliente, solamente para que yo indique qué artículo quiero, eh, quiero ver. ¿no? O sea, cuál es el artículo en base a qué artículo y cuántos han sido los últimos precios que yo le he vendido a este cliente. Por otra parte, tengo acá otro tipo de botón que si se dan cuenta tiene una flecha para ver diferentes tipos de documentos. Por ejemplo, si yo estuviese eh, viendo este maestro de socios a este cliente en específico, voy a llamar aquí a una cotización para que me lleve a la, orden de a la oferta de ventas, ya filtrado por el cliente. Yo podría hacer, por ejemplo, eh, en vez de cotización, que sea un delivery. Y me llega a la entrega para poder generar una, una, una entrega de productos. De hecho, en esta misma entrega tenemos otro botón de batch, que lo que hace básicamente es ponerte el lote automático de nuestros artículos. no? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo aquí, con un artículo que esté manejado por lotes, como este de aquí, donde yo indicando el botón Batch, automáticamente me abre la ventana de selección de lote, me asigna el lote automáticamente y lo ingresa. Entonces, esa segunda ventana que usualmente eh, los clientes que ya manejan eh, artículos con lotes están familiarizados, se hace de manera automática. De acuerdo a los parámetros que se indiquen, ¿no? Podríamos indicarle que se seleccione el que tenga fecha de vencimiento más próxima, por ejemplo, ¿no? Entre otros. Por otra parte, regresando justamente a los la, socios de negocio, tenemos también, por ejemplo, las eh, devoluciones, facturas, eh, tenemos un análisis de ventas también donde yo puedo hacer un informe justamente del volumen generado de ventas, me abre el, el reporte nativo de SAP y me llena los parámetros de manera automática. Tengo también otro, eh, otro reporte de ventas donde puedo ver aquí todas las fechas y las ventas que yo le he hecho por fecha, ¿no? el, la facturación por fecha. Yo lo podría eh, tener comprimido o podría ampliarlo para ver todos, no así hasta el final. Ahora, como les comento, todos estos botones han sido creados... Eh, digamos, para esta demostración, eh, la idea es que justamente cada empresa que obtenga eh, B1App pueda realizar los reportes, botones que requerirían y que tengan lógica para su giro de negocio no y que les pueda apoyar de la mejor manera. Por otra parte, tenemos otro botón de facturas y créditos, donde yo puedo ver aquí el reporte de todas las eh, facturas que se le ha emitido justamente a este cliente y todas las notas de créditos que hay justamente también viendo qué empleado de ventas ha sido. Eh, puedo ver las oportunidades de ventas también, aquí. Puedo generar una oportunidad de ventas rápidamente eh, de este cliente. Eh, por otra parte, eh, puedo ver también los últimos 10 artículos que se le ha vendido, que han sido estos. Eh, un, report, un gráfico de reportes, eh, reportes de venta también. Aquí, por ejemplo, esta es una tabla de usuario que me llama un reporte de justamente los eh, tanto las facturas como las notas de crédito, ¿no? Y de hecho, una de las grandes funcionalidades que tenemos con eh, B1App es que en este mismo reporte, en vez de que sea eh, en duro, por así decirlo, nosotros podríamos editar este campo de referencia también. Lo dejamos, digamos, abierto para que se vaya actualizando, la, el usuario pueda actualizar en el mismo reporte, ¿no? Y no tener que ir a otra ventana, a otro campo, a poder hacer ese tipo de actualizaciones, ¿no? Listo, perfecto. Ahora, eh, hay un módulo de servicios que no, eh, no sé si alguno de los clientes de aquí lo utilizará, que es justamente para eh, generar llamadas de servicio y temas de postventa. También podríamos estar ubicados en este cliente y agregar una llamada de servicio rápidamente, ¿no? donde automáticamente abrimos la ventana, ponemos todos los datos del cliente, y además podríamos hasta automatizar algunos clics ¿no? para poder llenar eh, artículos, eh, más información de origen, Podríamos de frente saltar a documentos relacionados y darle clic a crear una factura, entre otros. ¿no? Se puede hacer muchas configuraciones con los macros que ya tenemos. Listo. Y por otra parte, podría inclusive llamar un dashboard, como hemos visto en la parte de atrás, eh, filtrado específicamente para este cliente. ¿no? donde Aquí lo vamos a ver. Va a cargar la información y tenemos, por ejemplo, algunos reportes aquí en Dashboard, algunos gráficos. Aquí podría maximizar uno de estos para darle mayor análisis también. Aquí veo toda la información. ¿Sí? Perfecto. Listo. Entonces, eso es eh, básicamente la funcionalidad que tenemos con los botones. Luego, por ejemplo, si yo quisiera hacer un campo de manera obligatoria, podría darle clic eh, derecho. Acá tenemos justamente. Una opción de V1 Package. Y acá tenemos todas las gamas de herramientas que tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, podría ser este campo obligatorio aquí. Ahí está cargando. Y listo. El campo teléfono 2 ahora es obligatorio. Ok. Y listo. Ya se pintó de color amarillo. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quisiera actualizar esto, me va a pedir justamente que llene este campo de teléfono 2. Adicional a esto... Eh, como han notado, hay muchas configuraciones en esta ventana, ya sean campos obligatorios, tenemos el color rojo para el saldo de cuenta, múltiples botones. Si yo quisiera hacer una trazabilidad como, digamos, un área de sistemas, de ver todas las configuraciones que tiene personalizadas este formulario o esta ventana, yo podría utilizar encontrar eh, las funciones utilizadas en este formulario. Y aquí tengo una pantalla, un pequeño reporte con todos los que se ha configurado por parte de B1App, ya sea, inclusive con su tipo, si es un macro, si es un creador de contenidos, si es un exportador de archivos, eh, si es un informe, un, un reporte, un tablero, entre otros, ¿no? Y esto de aquí ya direccionado justamente a una eh, función universal, que es básicamente la lógica que corre detrás de todo esto, ¿no? Donde acá, por ejemplo, podemos crear el macro, entre otros, ¿no? Listo. Ahora quiero mostrarles un ejemplo de cómo está eh, la orden de venta. Donde aquí nos vamos a ir a ventas, orden de venta. Y listo. Imaginemos este caso. Aquí tengo un, una orden de venta a mi cliente Norm Thompson. Y tengo una lista de artículos que yo le he vendido. Si se dan cuenta, vemos algunos campos de color celeste. Estos campos de color del este también yo los he definido como campos obligatorios, ¿de acuerdo? ¿Por qué están de celeste y ya no están amarillos? Porque les he cambiado el color porque quizá amarillo es muy fuerte para verlo en todas las columnas, ¿no? Pero la cosa es que justamente con estos colores podemos identificar y brindarle ya de manera previa al usuario información de qué es lo que necesita llenar, ¿de acuerdo? A su vez también tenemos eh, algunos campos adicionales que hemos creado, por ejemplo, una búsqueda de línea. Si yo quisiera buscar... Si yo tengo una orden de venta muy extensa y quisiera buscar exactamente en qué fila está cierto artículo, podríamos utilizar esta búsqueda y te la pinta automáticamente. ¿sí? O por ejemplo, también tenemos algunas funcionalidades donde si yo quisiera crear una orden de venta y quiero eh, seleccionar este cliente, automáticamente me sale un mensaje aquí de que no tiene crédito y que el crédito eh, disponible es menos 35 mil dólares. ¿no? Entonces, con esto ya vemos que no podemos venderle a este cliente. ¿no? Esto pasa muchísimo en empresas con, con las áreas de, de ventas, que sí eh, les interesa mucho estar al día y saber cuáles son los créditos disponibles para los clientes. ¿no? Eh, entonces, acá, si es que justamente tiene crédito vencido, podemos agregarle este mensaje aquí sin problemas. Otro, otro punto muy importante también es que, sobre el proceso de autorizaciones, nosotros también podríamos crear un campo aquí que le brindemos, digamos, acceso a ciertos usuarios para que autoricen el documento o no, justamente para que se pueda crear las entregas y los despachos. ¿no? Podremos hacer todo ese tipo de configuraciones de manera rápida con v eh, 1 app Entonces, a esto también quiero mostrarles algunos eh, botones adicionales donde, por ejemplo, podría tener la información del cliente aquí, donde me sale una ventana de pop-up con algunos comentarios. no? Algunos hechos, como los, eh, los empleados, número de teléfono, envase de dineros, eh, por ejemplo, tenemos la relación de facturas, eh, tenemos algunas estadísticas también de este cliente. Eh, podríamos entrar a la web, ya sea abriendo un, un aplicativo externo para entrar a la web. En este caso es un cliente inventado, por eso no, no hay una web aquí. Eh, podríamos agregarle algún fee, por ejemplo. Eh, en este caso voy a hacerlo en base a uno que esté abierto. Podemos agregarle un fee acá, por ejemplo, de cargos de, de envío. Le agrego que sí. Y automáticamente me va a eh, agregar una fila adicional por el envío, con ya un costo. ¿no? Entonces podemos hacer ese tipo de, de cosas. Eh, justamente con b 1 Imaginemos que nosotros ya tenemos su fi que es justamente es variable En base al peso o volumen de los artículos Entonces yo podría hacer que con esta macro Me agregue esta fila de, de envíos Pero que revise los artículos Que tengo en mi orden de venta Revise su maestro, vea sus pesos Sus volúmenes y haga todo el cálculo Y automáticamente me ponga el precio Porque justamente cuento con esta lista de precios de mi, de mi proveedor que me hace El transporte ¿no? Eso se podría hacer sin problemas Listo. Por otra parte tenemos reporte de artículos también eh, que son los artículos comprados justamente por este cliente para que se pueda revisar. Siempre pasa que eh, el vendedor conversando con el cliente eh, le menciona Sí, yo te lo compré en tal fecha este, ese es el artículo que quiero, no me acuerdo su nombre. ¿no? Entonces aquí lo podemos tener de manera bastante rápida. Eh, les había comentado justamente también en la presentación que podríamos eh, crear otros documentos en base al orden de venta. Imaginemos que yo estoy vendiendo de mi almacén de productos terminados, o de mi almacén, digamos, disponible para venta, y yo necesito transferir desde mi centro de distribución a mi, a mi almacén de disponible a venta. no Entonces yo podría crear una transferencia que automáticamente me sale la solicitud de traslado y me llena los artículos que yo necesito llenar aquí. ¿De acuerdo? Este F1 no lo reconoce porque no es inventariable. Pero acá me he llenado esos tres, que yo ya había pedido en esta orden de venta para que me lo transfieran a mi almacén correspondiente. ¿no? Listo. Eh, por otra parte, bueno, tenemos la página web del cliente, que ya lo hemos visto antes. Eh, podemos ver los 10 eh, los, eh, artículos más, este, más pedidos, por ejemplo. Eh, tenemos una lista de artículos acá. Yo podría agregarlos también con este check. Los selecciono y estos van a pasar justamente como parte de mi orden de venta. Y ahí los tengo. ¿Sí? Eso se podría utilizar, por ejemplo, para, eh, imaginemos, tenemos artículos que están en descuento, me sale esta ventana de, como reporte de todos los que están en descuento, le podemos comentar al cliente en vivo eh, lo que tenemos en descuento y solamente seleccionamos con los checks lo que desearía eh, agregar a la venta. no Y con esto agregamos todos los artículos justamente a este documento. no por otra parte, eh, si es una venta al contado, eh, se tiene que hacer un juego con cuentas contables aquí, que usualmente el vendedor no va a conocer. Entonces, podemos utilizar este botón de Paycash que hemos configurado para que me abra esta ventana de medios de pago, seleccione la cuenta en cash automáticamente, la del importe, y listo. Ya no se, el vendedor no tuvo que ver nada de eh, cuentas contables ni otros. ¿no? Lo hace mucho más simple v 1 Y por otra parte, tenemos otros botones como... Eh, eh, la oferta del mes o, por ejemplo, eh, papel e impresora. ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, doy clic a oferta del mes, me va a ver estos tres artículos que están en oferta, los voy a seleccionar y podemos agregarlos justamente a la orden de venta también. Sí, y ahí los agrego. Entonces podríamos actualizar, eh, por ejemplo, una tabla con las ofertas del mes o seleccionar los artículos como oferta del mes para que sea de disponible y fácil acceso para los vendedores y puedan agilizar sus procesos también. ¿no? Eh, podríamos abrir cotizaciones de acá, podríamos crear una cotización de aquí, podríamos agregar eh, también un cargo de, de envío eh, en base a peso. Digamos que tenía otro arriba del feed de transporte, este puede ser en base a peso, no ya dependiendo. Podríamos tener múltiples botones que sigan eh, su respectiva lógica. no De igual manera, algo que les ayuda mucho a las personas de sistemas también, es que usualmente para eh, tú hacer códigos o trabajar con base de datos, cada uno de estos campos tiene su nombre, su tabla, entre otros. Con v 1 podríamos tener esta información de muy fácil. Y copiando acá directamente. Copiamos la sintaxis y este sería el nombre del campo a utilizar. Por ejemplo, si queremos utilizar SQL, si queremos utilizar HANA, entre otros. no O si queremos hacer un macro en V1App, simplemente copiando aquí, a cada campo, ya lo va a llamar de manera directa. sí En vez de estar, digamos, buscando cómo se llama en base de datos. sí Por esa parte, justamente ayudamos eh, mucho en temas de implementaciones, en temas de nuevos desarrollos o nuevas funcionalidades que se requiera con V1App. Eh, se pueden lograr muy muy fácil ¿sí? y listo eso que sería lo que quería mostrarles para el día de hoy